Muy buenas tardes. Información de último minuto en el ámbito presidencial. Nos enlazamos con Carlos Rebete desde el estado Monagas. Adelante, te escuchamos. Gracias por este contacto, nos encontramos en el estado Monagas, donde acaba de llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer la entrega y reactivación productiva de la Macoya Cacique Chaima, ubicada en el distrito Morichal, división Carabobo, de la faja petrolífera del Orinoco. Como podemos apreciar, está en compañía del presidente la de la de del país y de Latinoamérica. Esta Macoya fue perforada en el año 2014. Culminó su perforación en el año 2015 con la perforación, conexión y activación de los 50 pozos, con el método de cavidad progresiva, eh, bombeo de cavidad progresiva. Para el año 2019, la Macoya cayó en un estado de vulnerabilidad, como podemos observar aquí, eh, debido a la falta de recursos para la intervención de los pozos inactivos y la reparación a nivel de superficie, eh, producto del bloqueo económico por el que atraviesa nuestro país. Lo que la colocó en una condición de deterioro, siendo víctima de vandalismo y hurto. Para el año 2022 teníamos una, un, teníamos, contábamos con solo 28 pozos activos por esfuerzo propio. Debido al modelo de negocios de las firmas de lanzas estratégicas, se inició con la recuperación de la macoya a través de la reparación de pozos con taladros, con cabilleros de completación y en la reparación de la infraestructura a nivel de la disciplina de... Eh, eh, eléctrica, civil y mecánica, normalizando el sistema eléctrico, lo que nos permitió una confiabilidad operacional para la sostenibilidad de la producción con 44 pozos activos. con el plan de rehabilitación de los seis pozos que faltan para alcanzar los 50 pozos con una producción de 9.000 barriles de crudo extrapesado que con la inyección del diluente Mesa 30 proveniente del norte de Monaga llegamos a una segregación comercial de Merey 16 de 15.000 barriles día. Nuestra meta es alcanzar los 20.000 barriles a través de la recuperación mejorada y eh, nuevas tecnologías. Bueno, estamos acá en Monaga. Mi saludo a todo el pueblo de Monaga, a toda la clase obrera petrolera y a la clase obrera venezolana. Nos hemos venido precisamente a la Macoya Cacique Chaima. Aquí estamos en el espíritu del Cacique Chaima combatiendo. Como decía Ladies, la ingeniera Ladies Guzmán, que nos ha hecho un resumen completo en breves minutos de todo un trabajo intenso que lleva meses de recuperación de la macoya más grande de toda América Latina y el Caribe, la macoya cacique chaima, 50 pozos, ¿Mm? aquí en una macoya que se transforma en la macoya modelo para nuestro país, en la macoya que va a marcar y ya está marcando la pauta, el ejemplo para la recuperación. ...de toda la capacidad productiva del petróleo venezolano... ...que la vamos a llevar a su máxima expresión... ...con el trabajo profesional, científico... ...y esforzado de nuestra clase obrera, lady. Así es, presidente. Esa es la meta. Y la vamos a lograr. Bueno, este es el, el primer paso. Vamos a seguir entonces adelante... ...con la demostración de esta macolla. No hemos venido precisamente... ...aquí está el presidente de PDVSA... Pedro Rafael Tellechea, por favor, Tellechea, ¿Qué, me, ¿qué le puedes decir a la clase obrera del país, a nuestro pueblo, de lo que es el esfuerzo sostenido con recursos propios para ir recuperando paso a paso nuestra industria petrolera tan golpeado de manera criminal por el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica? Mis saludos, pues. Mi comandante, buenas tardes. Aquí nos encontramos en la... Modelo Macoya de Venezuela y estoy seguro de Latinoamérica. Esto es un hecho y una realidad, la promesa que usted le hizo a todos nuestros hermanos y hermanas de clase, todos los trabajadores, donde les estamos entregando el día de hoy la Macoya Modelo. 50 pozos produciendo con una capacidad diaria de 9.000 a 9.500 de mesa 30 diario, que nos va a convertir... En, esto se traduce, mi comandante, que es lo importante, en, 20, en 22 a 25 millones de dólares mensuales, que se traduce en que todo en el fondo de pensiones de toda la clase trabajadora de Venezuela. Entonces, aquí vemos que su compromiso es una realidad, mi comandante. Es una realidad. Por acá tenemos a Cipriano. Cipriano Hidrogo, ¿qué me dice Cipriano? Mi camarada, presidente y comandante, bienvenido. Gracias. En nombre de todos los trabajadores que nos encontramos presentes, le damos la bienvenida. Quería comentarle que aquí tenemos el taladro donde con el cual hacemos los servicios... ...después de perforado el pozo, bajar la completación de producción... ...después que eso llega a su eh, servicio, que tenemos que hacerlo por desgaste de la, del, del equipo de levantamiento... ...este es el equipo que utilizamos para ello. Hemos levantado 27 pozos, como se adelantaron mis compañeros a mencionarles, este equipo... ...con esfuerzo, hemos hecho todo nuestro compromiso... ...para levantar esta macolla con esfuerzo propio y esfuerzo externo. ¿Qué estamos viendo aquí, Cipriano? Esto aquí ese es, es, un, es un, un cabillero 350 que es utilizado para hacer los reemplazos... ...de las bombas que levantan el crudo hacia nuestros tanques. Quiero comentarle... Mi querido presidente, que cuando nos vimos por Guanaguanay, hace ya unos años. Do, unos años, aquí está un compañero batallador junto con el equipo que me acompaña. Quiero comentarle que me correspondió en su momento ser eh, el líder de la perforación en esta macolla que desde su inicio entregamos la macolla produciendo y para mí es un orgullo tener que rehabilitarla y que siga en el marco de lo que usted comprometió el primero de mayo de este año, que lo que estas macollas produjeran iba a ser para el fondo de compensación de los trabajadores, para compensar el salario de los trabajadores. Presidente, yo doy mi aporte como un guerrero para esta industria y comprometido con usted. Ya el año que viene formo parte de los jubilados, Dios mediante, pero cuente que ya los mil barriles están puestos en, en el tanque. Y vamos rumbo a los 20.000, Cipriano. Así es. Un aplauso para Cipriano. Muchas gracias. Fíjate, la conciencia de clase se llama esto. La conciencia y la fortaleza, las virtudes de los trabajadores, de las trabajadoras de nuestra clase obrera... Son virtudes fundamentales para poder nosotros plantearnos construir una patria libre, soberana. Para plantearnos un horizonte victorioso en el proceso de resistencia frente a las sanciones imperialistas, frente a las agresiones imperialistas, recuperar con esfuerzo propio, con inversión propia, con conocimiento propio, Así es. profesional y científico de la clase obrera, recuperar toda la industria petrolera venezolana. Llevarla ...en proceso progresivo, llevarla al nivel que necesitamos de producción y de generación de riqueza. Porque al final, compañeros Tiyesea, compañeros trabajadores, trabajadoras... ...toda la riqueza petrolera de Venezuela, ¿para dónde va? Va para el pueblo de Venezuela. Por primera vez, desde que la revolución bolivariana llegó... ...la riqueza petrolera se convirtió en salud... ...en educación, en vivienda, en salario, en beneficio para los trabajadores y trabajadoras... Ah, que estamos curando heridas de una guerra, la guerra económica... ...curando heridas de la guerra económica... ...curando heridas del bloqueo más salvaje, criminal y brutal... ...que se haya puesto sobre un pueblo en el planeta Tierra... ...el bloqueo salvaje y criminal contra Venezuela... ...vamos curando heridas y las vamos a curar completicas... ...las vamos a curar todas... Compañero Cipriano, por aquí tenemos una compañera, a Rancelis, Rancelis Pérez, Rancelis ¿cómo estás Pérez. tú? Rancelis, ¿cómo estás tú? Feliz de tenerlo aquí en la faja Hugo Chávez, bienvenido presidente. Muchas gracias, Rancel, Rancelis se dice. Rancelis. Rancelis, ¿de dónde eres tú Rancelis? De Santomé, yo soy santomecina, petrolera, raza de nacimiento. <risa> Originaria. Originaria. ¿Qué sí, tenemos señor. que mostrar por aquí Rancelis? Ok. Quería mostrarle el múltiple de producción de esta macoya. Esta, este múltiple de producción recoge la producción de cada de de la producción de cada uno de los 50 pozos. Correcto. Para luego ser trasladada hasta la estación de bombeo. Adicional a eso, cuenta con un múltiple de diluente el, eh, en el cual se encarga de inyectar mesa 30. Proveniente del norte de Monaga. ¿okay? Es importante destacar, presidente, como dicen mis compañeros, estamos produciendo en esta macoya 9.000 barriles y estamos muy cercanos a producir los 20.000 barriles. Estoy segura de eso. Gracias por impulsar siempre el barril petrolero aquí en la faja petrolífica de los Y otros. seguiremos impulsando la recuperación autónoma, sí, señor. autosostenida, independiente, basada en el conocimiento científico, profesional y en el esfuerzo amoroso de ustedes así recuperar es. plenamente toda nuestra industria energética recuperar PDVS, el petróleo el gas la refinería todo recuperarlo con esfuerzo propio por amor a quién a Venezuela a porque patria. esta industria le pertenece a la patria venezolana así mismo, y así presidente. debe recuperarse bienvenido presidente bueno que Dios te bendiga pues Amén. Para adelante la juventud las mujeres la juventud por aquí tenemos a Eduardo Pinto qué me dice Eduardo bueno ...como dice mi compañero, bienvenido presidente... Eh, la, ...la producción actual neta de la macoya son nueve eh, mil barriles... ...más sin embargo, como dice mi compañera Rancelis... ...la producción eh, de crudo extrapesado ...se mezcla con el diluente proveniente de del norte de Monagas, Mesa Correcto. 30... ...ese Mesa 30 lleva una mezcla de 12, catorce mil barriles... ...que es la que es producto comercial que se transporta hasta hacia la estación Jobodó, posteriormente va a la estación Comor, que es nuestra planta de procesamiento acá en Morichal, la División Carabobo, y posteriormente de Comor se bombea hacia los a, hacia PTO, eh, que está en el Tigre, y del Tigre a los terminales de almacenamiento, de comercialización en José. Hasta wow. esa es toda la, la ruta. Esa es la ruta completa. Esa es la del ruta proceso. completa de nuestra, de todo nuestro nuestro producto y nuestro aporte como petroleros, como venezolanos, como patriotas, a la patria, al país, para seguir dando beneficio y, y calidad de vida a nuestros trabajadores, Correcto. a nuestro país y a nuestro país a Aquí tenemos a Fidel, Fidel y Carla. ¿Cómo está Fidel? Bien, bien, gracias a Dios, presidente. Bienvenidos una vez más a la macoya Chaima, la macoya ejemplar, la macoya más grande de Latinoamérica, como usted bien lo ha dicho. Una macoya que consta de 50 pozos, 50 pozos que hemos estado justamente repotenciando en estos últimos meses. Y lo que ha estado apalancando, lo que es la producción de nuestro país. La producción que va justamente para los venezolanos, la producción que va a impulsar el motor de este país. Y va a seguir adelante, presidente. Como debe ser. ¿Qué me tienes por aquí, Carla? Ok, ah, señor presidente, bueno. Fidel y Carla compañera nos tienen por aquí Carla. una muestra. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver por aquí? Sí, señor presidente. Acá le vamos a mostrar justamente un pozo típico, del cual está constituida de la siguiente forma. Como usted puede ver, tenemos un cabezal rotacional, ¿de acuerdo? Tenemos también lo que es un múltiple de producción y a su vez está compuesto por varios complementos que es justamente lo que hace la vida productiva y la optimización del mismo pozo. Correcto. Acá vamos a realizar lo que es una toma de muestras. Vamos a realizarlo, pues. Tal como Carla lo... tiene ahí. Adelante, el Carla. A hacerlo, a hacerlo. Bueno, vamos. Adelante. Con su permiso. Sigue hablando Fidel. Bueno, este, tal como lo he estado diciendo, señor presidente, acá extraemos lo que es un crudo extrapesado de una gravedad API de 8. Este, este es un crudo que es justamente, viene directamente de nuestros yacimientos y justamente hace una mezcla con el merey. Este, es la mezcla que comercializamos esta se combina justamente con el Mesa 30 que viene justamente del norte de Monagas también justamente un diluente nuestro de acá de la nación Presidente la producción diaria de este pozo son 600 mil barriles 600 barriles 600 barriles netos diarios en este pozo bien Ajá, hay que aclarar ...de este pozo concreto que estamos nosotros abriendo para la muestra. 600 sí. barriles diarios. 600 barriles, bueno. Sí, señor presidente. Para el nombre tomar... de la clase obrera. Vamos a ver cómo sale la muestra. De acuerdo. Lo primero que debemos hacer justamente es desgasificar el pozo... ...porque justamente él viene con una bomba de gas, bien... ...el cual nosotros primero tenemos que aperturar la, lo que es la válvula. Tenemos que abrirlo poco a poco... No, no, tenemos que estar aquí. Trabajo seguro, Presidente, ante todo. Este es crudo, crudo nativo de formación, todavía sin el diluente, Presidente. 8 grados api. Ahí viene. ¿Eh? Ahí viene. Ahora sí, presidente Eso es Y ahí viene, justamente El cruz de nuestros yacimientos 8 grados API Yacimientos de la faja petrolífera del Orinoco Y justamente con la mezcla de, de mesa 30 sale lo que es el Merei 16, producto para la comercialización. Sacarlo, ¿no? y ahí lo tenemos, ya lo puede retirar, presidente. Ahí lo tenemos. ¿Ah? Ahí la, eso. apreciar a esta hora desde el Estado Monagas en esta actividad en la cual participa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros como es bueno que Dios bendiga a toda esta clase obrera recuperando paso a paso macoya cacique chaima y lo que vamos es para adelante ah, aquí estamos en plena faja petrolífera del Orinoco aquí donde está la reserva de petróleo más grande del mundo entero territorio libre de Venezuela, territorio digno de la República Bolivariana de Venezuela, que le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas, y nunca será territorio colonial de ningún imperio en este mundo. Lo recuperaremos completamente, para beneficio de la clase obrera, para beneficio de nuestro pueblo. Vamos a escuchar música en pleno llano, en este llano hermoso, de la faja petrolífera del Orinoco, llano y folclor. ¡Adelante! le ponen gracia y sabor, caballo rienda y jinete suelo de gloria y amor. Ella no tiene belleza, tiene belleza de un inmenso corazón. Marina, vieja provincia, estrella de gran valor, el pabellón nacional se hunde con gran honor porque tú fuiste el refugio de nuestro libertador. A un viejo camino real Que conduce con adiós a la puerta de San Juan Y hay en Guayana también Hay cosas bellas para cantar y soñar que el señor allá en su trono le haya Yo como refugio a la tierra, mareca Es cuestión del provinciano, del provinciano, darle la mano al que llega. Por eso los orientales, centrales y occidentales, tienen tantas cosas feas, sabores, cantan Gritaron en gritar una periquera, Siente cuando siente el cuerpo lo que pronuncia la lengua. Yo, como hijo de llano, vivo adorando a mi tierra nacional, muy nacional... ...tengo una linda bandera... ...tengo un escudo precioso... ...tengo el alma bochinchera... ...y tengo la patria grande que se llama... ...la patria de Simón. La patria de Simón, la patria bella... ...la patria libre... ...patria libre o nada... ...independencia o nada, pueblo libre o nada, que nadie se confunda en la batalla que estamos dando, en la resistencia que estamos llevando adelante. Con pundonor, con amor patrio, con inteligencia, con sabiduría, a paso seguro, como lo hemos hecho durante todos estos años, con la verdad... ...defendiendo con la verdad, cada paso que damos. Y además, apuntando en cada paso a construir el estado de bienestar socialista... ...a restituir el estado de bienestar social del pueblo. Los derechos del pueblo, el derecho al trabajo digno... ...el derecho a la remuneración y al ingreso digno... ...el derecho a la salud pública, a la educación pública de nuestros hijos... El derecho a la vivienda digna. Los derechos del pueblo, construirlos, defenderlos, restituirlos. Es lo más importante. En toda esta etapa histórica que nos ha tocado vivir, compleja. Quiero saludar de manera especial a todos los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Me siento orgulloso de ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras. Orgulloso. Mira, me están regalando... ...un jugo de mango monaguense. ¡Ah! Esto lo trajo el gobernador Ernesto Luna. Gobernador líder joven de Monaga. La alcaldesa de Maturín, presente. Me traen un juguito monaguense. Vamos a ver cómo está. ¿Les parece? ¿Les provoca? ¿Ah? Vamos a ver cómo está este mango. Vale. ...el color se ve espectacular. Inigualable. Campeón mundial, pues. Medalla de oro. El mango de monaga. Cuando llegamos el calor... ...como dicen, la calor... ...como le dicen en Oriente... La calor estaba en 35 grados aquí llegando. A Tellechea. Un aplauso al presidente de PDVSA, ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea. A la compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez. La calor estaba en 35, pero con este viento no se siente tanto. Déjeme decirle, cuando salí de Caracas, la calor, bueno en Caracas le dicen el calor, estaba pegando 34 grados. ¡Caracas! Me dice uno de los edecanes que vive en Maracay, que ayer en Maracay estaba pegando 38 grados en la tardecita. Calores extremos están pegando, producto de la crisis del cambio climático, crisis del cambio climático, brutal. Vienen calores extremos, temperaturas extremas, lluvias extremas, y nosotros tenemos que adaptarnos a esa crisis del cambio climático. Tremenda calor, compadre. ¿Ah? ...pero nosotros no nos para ni la crisis del cambio climático, ni el calor, ni la lluvia... ...nosotros no nos para nada ni nadie, nosotros lo que vamos es pa'lante... ...todos los días de la vida lo que vamos es pa'lante. Estoy disfrutando, vale, me perdonen... ...que disfrute solo aquí, pero esto es un postre... En ningún lugar del mundo hay un mango así como este. Mira, y es natural. Yo tomo mi jugo sin azúcar. Porque yo cuido la salud, pues. Cero azúcar, compadre. ¿Va? Para el café, para los jugos y para lo que sea. ¿Va? Entonces el, el sabor es exquisito porque tiene su propio dulce. Todos los alimentos tienen su sabor natural... ...y uno tiene que aprender a disfrutar el sabor natural de los alimentos... ¿ah? ...y mantener la salud, mantener la juventud... ¿ah? ...mantener la fortaleza, pues... ...bueno, aquí estamos... ...en esta macoya estuve hablando... ...bueno, ¿de dónde viene la palabra macoya? Es una traducción sui generis... ...de la palabra en inglés, cluster... ...a este tipo de agrupamientos llamados clúster en inglés... ...en Venezuela alguien le puso Macoya. No me supo explicarte, Yechea, quién le puso el nombre de Macoya. ¿Verdad? Cipriano se ríe. ¿Tú sabes quién le puso el nombre de Macoya, Cipriano? Macoya, porque en Venezuela Macoya tiene otra connotación, ¿verdad? Cuando tú le dices a la gente, tú estás macollando, ¿vale? Mira, esto es una macoya, este grupo que está aquí. Están macoyando. Macollando que están intrigando. Aquí le dicen macoya. ah, No me supo explicar. Nosotros tenemos en Venezuela 463 macoyas activadas. Y la meta es seguir creciendo. Esta macoya, Cacique Chaima, se ha constituido en un modelo en varios sentidos. En primer lugar, en un modelo... ...de recuperación sostenible, con recursos propios... ...porque esta macoya se pagó completica... ...con dinero producido por los trabajadores de PDVSA. Es una inversión nacional... ...que sí podemos, con poco, hacer mucho. Se puede con poco hacer muchísimo. Y aquí lo estamos demostrando. Y esta macoya se transforma en un ejemplo, en un modelo a seguir... ...un ejemplo, un modelo en seguir, en la recuperación de toda la capacidad productiva de la industria petrolera de Venezuela. ¿Vamos a depender de alguien en el mundo? ¿No? ¿Nos vamos a dejar arrodillar, dominar y someter por las sanciones del imperio gringo? ¿Vamos a renunciar al desarrollo petrolero de Venezuela? ¿Vamos a entregar las riquezas de petróleo a los gringos, arrodillados y colonizados, como quieren ellos, colonizar a Venezuela otra vez? No. Nosotros, con nuestro propio modelo de inversión, de trabajo, con nuestra ciencia, con nuestros profesionales, con nuestros trabajadores, recuperaremos paso a paso y de manera definitiva ...la capacidad productiva de la industria petrolera de Venezuela... ...para poner esa riqueza al servicio de los derechos del pueblo... ...del derecho al trabajo, del derecho al salario... ...del derecho a la salud, del derecho a la educación... ...del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación... ...esa es la verdad... ...por eso yo quisiera, bueno, que... ...compañero presidente de PDVSA... ...trabajador de base... ...que es el que inventó la consigna... Trabajo en equipo, Victoria Segura. Victoria Segura, la nueva consigna de los venezolanos y las venezolanas. Trabajo en equipo, Victoria Segura. Vamos a escuchar a Pedro Rafael Tellechega, por favor. Bueno, buenas tardes, mi comandante. Primero, saludo a todos mis hermanos, mis hermanas que se encuentran aquí. Cuando usted viene, estamos en una zona con bastante calor, como usted decía. Mire, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Desde el día uno que usted me dio la tarea como presidente de la industria, eh, nos pidió el renacimiento de petróleos de Venezuela, el renacimiento de nuestra clase trabajadora, el renacimiento de reivindicar a todos nuestros hermanos y todas nuestras hermanas a nivel nacional. Y desde ese día nos hemos puesto de tarea desde un barril seguro, un barril seguro estable, un barril sostenido en el tiempo. Hoy podemos decir que estos hermanos y estas hermanas, desde todo el territorio nacional, se han dedicado para seguir levantando, levantando, levantando, y hoy podemos decir que esta macoya es el modelo a seguir en Venezuela, es el modelo a seguir. Pero también, mi comandante, podemos decir que a nivel nacional hemos venido dando una gran batalla, pero una gran victoria. ...exclusivamente esta macolla que usted se la ofreció a todos los trabajadores de Venezuela... ...hoy podemos decir que es una gran realidad, una realidad del modelo en Venezuela. Aquí se hicieron unas inversiones aproximadas de 75 millones de dólares. 75 millones de dólares que hoy lo traducimos en un barril seguro. En una mezcla de lo que es Mesa 30 con pesado. Eso se convierte en Merey 16. Se traduce lo que se hace a diario aquí en un mes de 450 mil barriles mensuales. Que a su vez se traduce, que es lo que le importa a nuestros hermanos... ...de todo lo que son el fondo de pensionados a quien va dirigido este, esta macolla... ...se traduce en 25 millones de dólares mensuales, estables, seguros, continuos... ...para así seguir aumentando, como usted nos dio la instrucción darle confiabilidad en el sistema de salud, confiabilidad en el sistema alimentario, en el sistema de tranquilidad y estabilidad social a todos nuestros hermanos. Yo le puedo decir, mi comandante, que todos los trabajadores de PDVSA están comprometidos. Estamos comprometidos en la recuperación y el renacimiento de petróleo de Venezuela. El renacimiento de una patria que está en nuestras manos, o la patria renace en nuestras manos, o la patria renace en nuestras manos. No tenemos más opciones. No hay opción a fracasar. No hay opción para entregar la patria. No la hay. Está en nuestras manos ahora. En manos de la clase obrera. Consciente. Consciente. Movilizada. Organizada. Cada vez más organizada. Cada vez más consciente. ...cada vez con mayores fortalezas... ...por aquí tenemos... ...a un compañero... ...de los Consejos Productivos de Trabajadores, ¿verdad?... ...se trata del compañero... ...Luis Gustavo Rondón Fernandino... ...Luis Gustavo, ¿cómo estás tú? Sí, buenas tardes, querido presidente... ...bienvenido... ...igual que a la vicepresidenta de Elci, ...presidente de Tellechea... ...Rondón Fernandino, ¿de dónde son esos apellidos? Yo soy de Ciudad Bolívar... ¿Rondón? Mi, mi papá es del Guárico y mi mamá de, del Manteco, Estado Bolívar. Mm, ¿Rondón? ¿Rondón no ha peleado todavía? Todavía no hemos peleado, seguimos en batalla, presidente. Está <risa> bien, ¿tú eres de los voceros del Estado Mayor de los CPT? Así es, presidente. ¿Qué o sea, me cuentas tú de la experiencia año, de los CPT? Desde el año 2017, cuando usted viene, viene impulsando la organización de la clase, todo método de organización de la clase es bienvenida, presidente, para alcanzar... Ese sueño de lucha de clase que hemos obtenido durante nuestra trayectoria de lucha de, de los movimientos estudiantiles y movimientos de las reivindicaciones, seguimos acá eh, en debate permanente porque la guerra del imperialismo norteamericano no cesa y es importante para eso el, la organización de la clase, puede ser a través de los sindicatos, la juventud petrolera, los CPT, que en ese momento estamos en, ese, en esa etapa de organización, Petro Mujer, que también está en esa jornada de participación de la clase porque sin la organización de la clase es imposible, presidente, la victoria segura, como lo dice nuestro presidente Techea. Nosotros actualmente, acá en la división Carabobo, contamos con 25 CPT, aproximadamente 120 voceros, de los cuales estamos impulsando la organización de la clase para el empoderamiento productivo. Es un nuevo modelo de gestión, presidente, que sé que aquí, con el apoyo de todas nuestras autoridades, lo estamos logrando. Acá no tenemos distinción ...de nómina, acá estamos con el apoyo de los gerentes de la división... El gerente, el nuestro, nuestro director de la faja... nuestro ...yo sé que nuestras autoridades de, de, de PDVSA... ...a través del presidente de Echea, ...que viene impulsando esa organización de la clase... Es tener, no, ...nos vemos integrados en la participación... ...de esa lucha diaria que tenemos que darla... ...para poder, poder lograr la victoria, presidente... ...y seguimos en batalla con esta organización de los CPT. Es el nuevo modelo, como dice el Gustavo Rondón... El nuevo modelo de la clase obrera, el nuevo es modelo el nuevo socialista. Modelo. Es Mo correcto, no hay, no hay manera sino de vencer la lucha de clase a través de la organización de la clase trabajadora. El poder obrero, el correcto. poder obrero demostrando que es superior en trabajo, en sacrificio, en lucha, que es superior en eficiencia también, en productividad, en dar resultados. El modelo socialista venezolano es este, a nivel industrial. A nivel económico, el modelo socialista pasa por la construcción de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras... ...y las nuevas formas de gestión, las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de producción. Muchas gracias, Luis Gustavo. Un ya, aplauso. Saludos. Igual está Ricardo González Cabello... ...que es el gerente general de PDVSA de toda la división Carabobo. Hay que recordar que... ...la Faja petrolífera del Orinoco... ...rescatada por nuestro Comandante Chávez... ...organizada por nuestro Comandante Chávez... ...redescubierta por nuestro Comandante Chávez... ...porque en el pasado... ...cuando la oligarquía, la derecha esta apátrida... ...gobernó el país... ...decía que el petróleo que estaba aquí no era petróleo... ...que era bitumen... ...que era algo menos que carbón... ...y así lo valoraban... ...y habían firmado contratos leoninos con el mundo... ...para vender esto como carbón, o menos que carbón, bitumen. Y el comandante Chávez de manera científica redescubrió la faja... ...reposicionó la faja, organizó la faja... ...y demostró que aquí abajo de esta tierra lo que hay es petróleo, compadre... ...petróleo para tirar para arriba... Y además es la mayor reserva de petróleo del mundo. Eso lo demostró Chávez, lo certificó internacionalmente. Por eso Venezuela tiene la principal reserva petrolera del mundo. Y el imperio de los Estados Unidos se vuelve loco cuando escucha esto. Porque él quiere dominar a Venezuela, controlar a Venezuela, poseer a Venezuela. Para agarrarse todas estas riquezas para ellos. ¿Quién dijo eso? de tierra venezolana y ese petróleo que está allá abajo le pertenece a los niños y a las niñas de Venezuela no le pertenece al imperio gringo ni a la derecha antipatria ni a la oposición vende patria le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas así de sencillito pues el comandante Chávez organizó todo el proyecto de la faja petrolífera del Orinoco y luego yo ...en uno de los primeros actos como presidente ya constitucional de Venezuela... ...le di el nombre de nuestro comandante a la faja... ...y a partir de ese día, esta faja comenzó a ser la faja petrolífera del Orinoco... ...Hugo Rafael Chávez Frías... ...con su nombre, con su pensamiento, con sus valores... ...él fue el creador de esto... Él, solamente él, y fui testigo de que fue así. Él, solamente él, con la clase obrera, confiando siempre en la clase obrera. Porque los burócratas de la época no creían en esto. Terminaron siendo los corruptos de la época. Bandidos, casi todos están prófugos de la justicia. Protegidos por el imperio norteamericano. Como la rata inmunda de Rafael Ramírez... ...protegido por el imperio norteamericano... ...viviendo en un castillo, una mansión en, en Italia... ...rata inmunda, rata traidora... ...más temprano que tarde... ...la justicia venezolana te pondrá los ganchos... ...ladrón de cuatro suelas... ...hemos enfrentado la corrupción... ...en todas las etapas... ...y la seguiremos enfrentando... ...la seguiremos enfrentando... ...tengan ustedes seguro ...y yo necesito el apoyo de ustedes... ...el apoyo de la clase obrera... ...para meterme contra las mafias... ...los bandidos, los corruptos... ...estén donde estén... ...caiga quien caiga... ...el apoyo de la clase obrera petrolera... ...el apoyo de la clase obrera venezolana... ...estén donde estén y caiga quien caiga... ...cuento con su apoyo... Así es, sí. ...bueno... ...aquí está la organización... ...fíjate... ...aquí está la organización... ...de una área de 76 mil kilómetros cuadrados... ...el bloque o división, pues los llaman bloque y división... ...el bloque Boyacá, el bloque Junín, el bloque Ayacucho y el bloque Carabobo... ...¿quién podía ponerle ese nombre a, a la faja? ¿Quién? Chávez, los bloques de la independencia compadre... Ah, todo tiene su forma, todo tiene su nombre, todo tiene su marca, todo tiene un concepto, todo tiene una fuerza moral. Aquí están los bloques de la independencia. Y ahorita hoy estamos aquí en el bloque Carabobo, División Carabobo, que es el bloque más suroriental de la faja petrolífera del Orinoco. Y está con nosotros precisamente el gerente general. ...de la División Carabobo, compañero Ricardo González Cabello. Adelante, Ricardo. Bienvenido nuevamente, presidente, y a toda su comitiva, a la vicepresidenta Delsi... ...a nuestro presidente de Petróleo de Venezuela y ministro, señor Pedro Techea... ...que en una de las primeras visitas, después que usted lo designó, fue aquí en el, la División Carabobo donde le tuvimos el placer de ver el avance de esta macoya, incluso el inicio de la, del proyecto de perforación, los dos únicos taladros de perforación en los cuales se han reiniciado este importantísimo proceso, se hicieron aquí este año y, este, y son los dos eh, únicos que están trabajando después de casi tres años sin tener este proceso activo. Eh, la, macoya, la macoya Chaima es una muestra de lo que podemos hacer en conjunto de los... Eh, como trabajo de equipo para ganar eh, una, una producción confiable y segura. Así como esta, nosotros tenemos 112 macoyas en la división Carabobo. Tenemos 1.020 pozos activos, que es lo que nosotros estamos luchando con esta, con esta macoya y es la prueba de lo que nos estamos mostrando. Es el modelo que queremos replicar ...en esas más de 112 macoyas aquí en la División Carabobo... ...y las más de 400 macoyas a nivel nacional. La idea es esa, nosotros tenemos próximamente dentro de los proyectos aquí... Eh, ...tenemos la macoya Guanaguanay, es una macoya de 36 pozos... ...y así, nosotros con, de esas 112, si nosotros logramos... Eh, ...en un modelo, digamos, escalar esto en 20 en 20 macoyas... ...nosotros tendríamos una producción de más o menos unos 100.000 barriles de Merey... ...el cual justamente se integrarían a este plan que usted ha indicado en este primero de mayo... ...y pudiéramos entonces generar los recursos necesarios para la estabilización y empoderamiento... ...de todos los sectores que la nación requiere que sigan alzando vuelo bajo esta batalla... ...que estamos dando contra el imperio norteamericano. Aquí, esto es una muestra... Aquí hay de los 273 mil millones de barriles que tiene faja, que de los 300 que tiene la nación, 273 son del sur, eh, del sur de Monagas, del sur de Anzuate y del sur de Huarico, de estas áreas de la faja petrolífera. Y de aquí, del bloque carabo, son 82 mil millones. Si fuéramos una nación, creo que fuéramos la quinta nación del mundo en reserva. ...y aquí se combate todos los días para ser dignos al nombre que se nos dio por el comandante Chávez... ...en este bloque, el bloque Carabobo. Aquí también nace la patria con los trabajadores petroleros, mi comandante. Bueno, muy contundente Ricardo, gracias. Contundente Ricardo, vale, con sus palabras, sus conceptos. Es algo muy importante tener clara la visión, tener claros los conceptos. Nosotros estamos en un esfuerzo inmenso y exitoso de recuperación productiva y económica de Venezuela, integral. Y yo por todos lados donde voy, encuentro esta conciencia que ha expresado nuestro gerente general de Carabobo. ...Ricardo González Cabello... ...¿tú eres familia de Diosdado? ¿No? Se parece, ¿verdad? Parece primo de Diosdado... ...en todos lados donde me meto veo esta conciencia... ...de trabajadores, de trabajadoras, de profesionales... ...de gerentes, de empresarios, de empresarias... ...de emprendedores, de emprendedoras... ...veo esta conciencia... ...de producir con pundonor porque el que produce siente que está ayudando a una causa superior, que es Venezuela. Tenemos todos una causa superior, nuestra patria. Nadie puede pensar de manera mezquina, nadie se puede dejar confundir. Lo que hagamos todos, por el crecimiento productivo y económico de Venezuela, lo estamos haciendo por la estabilidad, por la paz, por el bienestar de todos los que vivimos en este país. Por eso estoy dando este ejemplo, recuperada de manera ejemplar la macoya Cacique Chaima de 50 pozos, recuperada de manera ejemplar, estoy entregando esta macoya completa con su potencialidad productiva que va a aumentar el ingreso mensual... ...de esta macolla, casi a niveles de 40 millones de dólares mensuales... ...se la estoy entregando completo para que toda su producción... ...y todos los recursos que aquí se generen... ...vayan directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales... ...de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela... ...en una cuenta especial abierta en el Banco Central de Venezuela... ...para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras... ...en toda su magnitud nacional. Es un experimento. Es una innovación. Es una creación de las tantas que hacemos en Revolución. Como cuando creamos la Plataforma Patria, el Carnet de la Patria... ...como cuando creamos el CLAP, cuando creamos los CPT... ...y cuántas cosas hemos creado para el bien... ...y mejoría de nuestro pueblo... ...esto es una innovación... ...que estoy seguro va a salir bien... ...estoy seguro va a salir bien... ...que nos va a permitir... ...conectar la producción petrolera directa... ...con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras... ...para qué... ...para ir para arriba compadre... ...para que vayamos para arriba... ...para poder sustentar... ...los derechos laborales, salariales, los ingresos... ...como hice ahora... ...que le puse el cestatique, ...que es un derecho familiar, un ingreso... ...en 40 dólares indexado... ...a todos los trabajadores del país... ...y el bono de guerra lo puse en 30 dólares indexado... ...quiere decir que mes por mes va a ser indexado... ...no se va a depreciar... ...y también le mejoré el ingreso a los jubilados más de 650 mil jubilados, y le mejoré la pensión a más de 5.400.000 pensionados y pensionadas que tenemos en el país, haciendo justicia en medio de una guerra económica y sale la ultraderecha como que le doliera al país atacarme, ...por todas las redes sociales... ...a tratar de... ...enturbiar las aguas... ...para pescar en Río Revuelto... ...porque esa ultraderecha... vende patria ...no tiene propuestas alternativas para Venezuela... ...no tienen capacidad para gobernar este país... ...y qué estoy haciendo yo... ...buscando fórmulas... ...para proteger a la clase obrera... ...para proteger al trabajador, a la trabajadora... ...para proteger... ...al pueblo honesto de a pie... ...buscando recursos de donde no hay... ...a veces de donde no hay... ...porque al bloqueo criminal... ...ellos fueron los que llamaron al bloqueo... ...¿quién llamó al bloqueo en el país? ¿Quién le hizo el llamado al imperio norteamericano... ...para que atacara la industria petrolera... ...para que atacara a todas las industrias del país... ...para que atacara la economía del país... ...para que bloqueara el país... ...¿quién le hizo el llamado? ¿Quién? ¿Quiénes fueron? Ahí están... Pueblo, los ahí están... ...una caravana... ...de vendepatria... ...ahora pretenden entonces atacar... ...a Maduro para destruirlo... ...porque yo estoy pariendo recursos... ...para ponerle el ingreso mínimo a los trabajadores... ...en 70 dólares indexados. Pues se lo puse, y es lo más correcto y lo más justo. Y pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela... ...y pido el apoyo de la clase obrera venezolana... ...a este paso que hemos dado. Y son pasos que vamos dando. Y llegará el momento... ...en que podamos dar pasos tan contundentes... ...en las tablas salariales, en el salario... ...claro que llegará el momento otra vez... ...porque lo hemos hecho... ...llegará el momento que lo vamos a hacer... ...y el plan está trazado... ...está trazado... ...escuchen las palabras que estoy usando... ...el plan ya está trazado... ...y le vamos a tapar la boca... ...a los hablachentos... ...a habladores de pistoladas... Y a los traidores y traidoras también. Porque ahí a la caravana de vendepatrias a la derecha se le una, una caravana de traidores. Tuiteros mercenarios al sueldo de la corrupción. Que se visten de rojo rojito para atacar la revolución. Para atacar al presidente. Para atacar los planes sociales. Para tratar de confundir al pueblo. Que nadie se deje confundir. Vamos por el camino. Correcto, Estamos del lado correcto de la historia. Vamos a perseverar y vamos a salir adelante más temprano que tarde con esfuerzo, con trabajo. Vamos a recuperar el tiempo de la prosperidad, el tiempo del bienestar social. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr también. De tantas batallas, de tantos aprendizajes. Por eso este modelo que estamos aplicando, compañeros, es un ensayo... ...que se pierde de vista... ...primera vez que lo hacemos... ...hay un plan trazado... ...para recuperar toda la producción... ...energética del país... ...petrolera, gasífera, de refinación, petroquímica... ...y que toda esa producción energética produzca platica... ...platica... ...y esa platica para qué ...para salud, educación... Alimentos, vivienda funcionamiento pago de las nóminas ese plan está atrasado y vamos paso a paso mejorando recuperando y ahora entonces a esto le agregamos un elemento nuevo que es este ensayo que tiene que salir bien que es vincular la producción petrolera directa ...de las macollas que vayamos recuperando... ...una por una... ...esta es la primera... ...vincularlo directamente a las prestaciones sociales... ...a los pensionados... ...a los salarios... ...y vamos a ir alimentando directo... ...el dinero directo del petróleo... ...a la recuperación y sostenimiento... ...de los ingresos... ...de los trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionados... ...y de todo el pueblo de a pie... ...el pueblo noble de Venezuela... ...un buen ensayo... ...que arranca con buen pie. Por eso me pareció maravilloso venir hoy para acá. Precisamente hoy 3 de mayo. Hoy estamos conmemorando además algo... ...que no puede olvidar toda nuestra generación y la juventud. Usted es jovencito, gobernador Ernesto Luna. Jovencito. Hace tres años estaba donde, en el liceo todavía... Ana Fuente, la alcaldesa, flamante alcaldesa de Maturín, estaba todavía en sexto grado. Nuestra juventud, nuestro nuevo liderazgo es joven. Para que ustedes sepan, hace tres años, un 3 de mayo, Venezuela enfrentó lo que pretendió ser una invasión mercenaria, preparada, entrenada y financiada por el gobierno de Donald Trump y el gobierno fascista y narcotraficante de Iván Duque en Colombia. Se llamó por ellos la Operación Gedión Y nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada, nuestras fuerzas policiales reaccionaron a tiempo. Pretendían ingresar al territorio de Majuto, de La Guaira, y luego empezar un proceso de ataques violentos. ...contra instituciones del Estado, de asalto al Poder Ejecutivo Nacional... ...de asalto al Poder de Miraflores y tratar de decir que Venezuela había arrancado una guerra civil... ...para llamar a una invasión gringa a Venezuela, para justificar una invasión gringa a Venezuela. Pero nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana... ...y nuestros hombres y mujeres de a pie, nuestros milicianos y milicianas... ...le salieron al frente y derrotamos, en pocos momentos de combate... ...derrotamos la Operación Gedión y salimos victoriosos una vez más... ...a este intento de invasión mercenaria a Venezuela. Lo recuerdo perfectamente, las imágenes de cómo el pueblo... ...del Estado de Aragua, de las costas del Estado de Aragua. Nuestros hermanos de Chuao, nuestras hermanas de Chuao, mi saludo al pueblo de Chuao. como el pueblo de Chuao salió a capturar a los mercenarios gringos, a los mercenarios que venían. Ellos creyé, creían que ellos eran Rambo y venían a Venezuela como Rambo... Y el pueblo de Venezuela los iba a recibir con flores, con guirnaldas, con frutas, con abrazos, con aplausos. Y salió una muchacha miliciana de Chuao con una pistola 38 y le dijo, ¡Quieto ahí! ¡Manos arriba que están detenidos, compadre! Una muchacha valiente y heroica, miliciana de la Milicia Nacional Bolivariana, los puso en su lugar... ...y el pueblo de Chuao los capturó... ...y ahí están presos... ...enjuiciados... ...por invadir Venezuela... ...fue uno de los tantos intentos... ...en plena pandemia... ...yo sé lo que ellos pensaban... ...sé lo que pensaba el gobierno de Trump, lo sé... ...sé lo que pensaban en el Palacio de Nariño... ...el narcotraficante de Iván Duque, lo sé asesino y criminal de Iván Duque. Lo sé perfectamente qué pensaban, las expectativas que tenían y qué creían ellos. Bastantes denuncias se hicieron desde Venezuela. Se denunció, Diosdado lo denunció, desde el programa con el mazo dando, con nombre y apellido, los campos de entrenamiento en Colombia. Lo denunció Jorge Rodríguez también, para entonces era ministro de Comunicación pero no detuvieron el plan. Ellos estaban seguros que con un grupo de mercenarios entraban, mataban y triunfaban. Nos subestimaron. Una vez más, compañeros trabajadores, trabajadores, nos subestimaron, compañeros de la Fuerza Armada. Que ellos sigan subestimándonos, porque nosotros lo que vamos a seguir es de pie, directo, victorioso, ...y avanzando hacia los grandes objetivos del socialismo bolivariano. Quiero saludar al mayor general González Urdaneta... ...comandante de la región de defensa integral Oriente. Saludar al comandante general de división Pérez Moto, ...comandante de la SODI Monaga... ...y al general de brigada Herrera Duarte... ...comandante de la zona 51 de la Guardia Nacional Bolivariana en Monaga... ...que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente está Carlos Requena... ...alcalde del municipio Libertador... ...de Temblador, camarada Requena... ...mi saludo, saludo a todo el pueblo. Precisamente... ...en esa batalla nosotros continuamos... ...como guerreros de la luz... Si alguien pregunta qué somos nosotros, podemos contestar, somos guerreros de Dios, somos guerreros de nuestro Señor Jesucristo, somos guerreros de la patria, somos guerreros de la luz. Y tenemos un destino y una misión que cumplir, hacer grande a Venezuela, levantar a nuestra patria amada, llevar adelante hasta lo más alto en los derechos del pueblo de Venezuela. Así que hay que cumplir, fíjense. Este es un proyecto que voy a estar muy pendiente y vamos a estar mostrando sus logros. Y le he dado la orden al presidente Pedro Rafael Tellechea y a la vicepresidenta ejecutiva de que vayamos nosotros en la planificación, vayamos en la planificación viendo qué otros hitos de Macoyas recuperadas y productivas podemos agregar para buenas noticias buenas sorpresas para el ingreso de los trabajadores y trabajadoras buenas noticias y buenas sorpresas podemos agregar en el transcurso de los meses por venir en el transcurso de los años por venir creando un sistema totalmente nuevo ...un sistema económico social... ...que tenga como objetivo el ser humano... ...que tenga como objetivo el hombre y la mujer trabajador... ...que tenga como objetivo la igualdad y el bienestar de nuestro pueblo. Yo quiero proceder... ...señora Vicepresidenta... ...compañera Delcy Rodríguez... ...a firmar oficialmente... ...hoy 3 de mayo del año 2023... ...aquí... ...en nuestra macoya petrolera de 50 pozos... ...que lleva el nombre del gran cacique Chaima... ...aquí en esta creación maravillosa de nuestro comandante Chávez... ...a firmar el certificado de entrega... ...de la unidad productiva macoya cacique Chaima... ...del estado Monagas... ...por parte del presidente obrero Nicolás Maduro Moros... ...y dice así el certificado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, desde la emblemática unidad productiva Macoya Cacique Chaima, la más grande de Sudamérica, conformada por 50 pozos, ubicado en el bloque Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, hace entrega oficial de estos espacios a los trabajadores y trabajadoras de la patria, incansables guerreros, dedicados a transformar nuestros recursos petroleros en desarrollo para la nación. Fórmula nueva y perfecta contra la guerra económica, quienes garantizarán los ingresos productivos de esta estación en beneficio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para los Trabajadores Públicos de Venezuela. En Morichal, Estado Monaga, a los tres días del mes de mayo del año 2023, firma Nicolás Maduro Moro. ...presidente constitucional... ...de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Trabajo en equipo! ¡Trabajo en equipo! Bueno, compañero, compañera... ...me voy feliz... ...de haber firmado este certificado... ...de entregarlo oficialmente... ...al presidente de PDVSA... ...Pedro Rafael Tellechea... ...y de que conte, que toda la riqueza que vayamos levantando en Venezuela, tiene que ser invertida para el pueblo trabajador de Venezuela. ¡Que viva la clase obrera petrolera! ¡Que viva, ¡Que viva la clase obrera de Venezuela! ¡Que viva, ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva, ¡Que viva la unión cívico-militar-policial! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! La tonada que no le pierdo el aprecio Música venezolana es la única que acepto Para que hagan el final Desde aquí Eva, les pido que hagan silencio Les pido que hagan silencio Viva Chávez, viva Bolívar, viva quien murió en Berrueco Miranda que en la carraca murió por nosotros presos Y que viva nuestra música la mejor del universo De esta manera ha culminado esta actividad que se ha realizado en el municipio libertador del de estado Monagas, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha hecho la entrega y reactivación productiva de la macoya cacique Chaima, ubicada en el distrito Morichal, división Carabobo de la faja petrolífera del Orinoco, con el objetivo de activar el fondo de prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Y desde Morichal, de Estado Monagas, hemos visto al jefe de Estado venezolano dando importantes anuncios al país. A 463 asciende las estructuras de pozos petroleros en el territorio venezolano. Es una información relevante desde el, la División Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco, acompañado de los trabajadores. También ha dicho que el Estado venezolano toma acciones importantes para fortalecer la capacidad productiva de la industria petrolera. Entre otras información relevante, el jefe de Estado venezolano también habló precisamente de la Macoya Cacique. Chaima que entregó a los trabajadores y que además produce 9 mil barriles de petróleo diarios con una inversión importante de 75 millones de dólares. Información relevante en el ámbito petrolero pero también productivo para nuestro país, ha dicho el presidente Nicolás Maduro que fortalece la capacidad productiva.